Déjate caer cuando puedas. Los Escaras son cada vez más atrevidos. Es impecable.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 Hola, ¿tú también esperas para entrar? ¿Por qué están las puertas cerradas? Cuarentena. <ríe> qué novedad. ¿En qué lado? En este. Un librancero trajo mercancía contaminada o algo así. Estupendo. ¿Y ahora qué? Pues no te queda otra opción que charlar con una colega librancera de lo más encantadora. Claro, no pretendía... Estoy un poco gruñona. Creo que los centinelas aprovechan cualquier oportunidad para fastidiar a los libranceros. ¿Pero su trabajo no es proteger el fuerte? Sí, pero ojalá que... Es que yo nací aquí, ¿sabes? Y antes fuerte Tarsis era genial. La gente lo menospreciaba porque no era Antium o Mar Calibre. Pero yo creo que era mejor. Pero eras una niña. Exacto. Mi hermano Kismet y yo trepábamos por ese andamio para ver los peregrinos salir y entrar. Luego el mercado se llenaba de gente contenta y cosas chulas que comprar. Incluso parecía más soleado. Puede que sea cosa mía, aunque fue antes del corazón de la furia. Así que, pobre fuerte Tarsis, ahora es una porquería. No sé por qué sigo viniendo. Es duro renunciar a tu hogar, aunque sepas que no hay alternativa. Cierto. ¿Crees que soy una tonta? ¿Puedo no contestar a eso? <ríe> bueno, todas mis cosas están al otro lado de estas puertas. Yo estoy atrapada aquí, pero tú deberías salvarte. Vale, buena suerte. Por cierto, soy la librancera, Yanni. Nos vemos. ¿Qué quieres? ¿De qué hablas? Me has enviado un mensaje para encontrarnos. Aquí. No he enviado nada. ¿Por qué iba a querer quedar aquí? Algo raro pasa. Quería hablar a solas. Me llamo Tassin. ¿Viajas siempre con esa escolta? No siempre, pero los centinelas son útiles. Vuestra presencia es imponente, eso seguro. Tengo un contrato para ti, Librancero. Me gusta saber antes para quién voy a trabajar. ¿En serio? <risas> se dice que aceptáis cualquier cosa que os caiga en las manos ¿Cuál es el trabajo? Buscamos a un arcanista ¿Cómo? Pensaba que los arcanistas se pasaban el día en el laboratorio <risas> Mazaya Sumner investigaba reliquias en una ruina cercana al fuerte Debéis encontrarlo y traerlo de vuelta a casa Si aún sigue vivo Sabe mucho sobre artefactos moldeadores Confío en que por eso y su ingenio se mantendrá con vida hasta que lleguéis ¿Qué dices, librancero? Os valdrá la pena. Owen, los libranceros vuelven a la carga. Ah, bueno, nosotros. Perdón, tengo que... Genial, prepararé los diagnósticos. Avísame cuando todo esté listo. Ha sido un placer. En mi nombre y en el de Mazayas os doy las gracias. Ah, vale, y si tengo que... Encuéntralo, créeme, te conviene conocerme. ¡La Comando Segunda Edición! Es el último modelo de Helios. Y esta parece recién salida de la fragua. Acaban de empezar a fabricarlas en Antium para los centinelas. Es la primera que veo en persona. Te veo emocionada. Las Comandos siempre han sido mi debilidad. Es una de las favoritas de los libranceros. Y con razón. Esta es una preciosidad. Dicen que es la alabarda más versátil jamás construida. Se puede mejorar y personalizar muchísimo. Me gusta cómo suena eso. Hmm. Núcleo de energía mejorado. Deberías poder probar más variedad de equipo en el terreno. Parece que han rediseñado los propulsores y el enchapado balístico. Bueno, ¿y qué puede hacer? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vete a darle caña ya mismo! ¡Qué ganas de hacerle ajustes a esta preciosidad! La importancia está en los detalles. you <laughs> Thank <sweak> you. Aquí estamos, librancero. ¿Listo para lanzarte? Sí, listo. Pues no hagamos esperar a ese gran mundo hostil. Nuestro contrato consiste en localizar a un organista llamado Mazayas. Tassin nos ha dado la ubicación desde la que tuvieron noticias de él por última vez. La ubicación que nos dio Tassin tiene que estar cerca. Recibo la señal de onda corta del campamento. No veo a nadie. Owen, ¿tú ves algo? Un montón de equipamiento roto. De arcanistas, obviamente. Aparte de eso, nada más que la radio. Ni rastro de mazallas. Un momento. Recibo otra señal de radio. Es la misma frecuencia. Debe de haber más de un campamento. Sigamos esa señal. Vale, tengo un nuevo rastro. Tendremos que llegar a la ubicación que he marcado para tener mejor cobertura. ¿Algo más que deba saber? Además de que los arcanistas se meten en líos al andar por aquí fuera. Sobre Mazayas. Brillante y temerario, Tiene cierta reputación entre los arcanistas. Y no de la buena. Tener mala reputación es la instrucción número uno del manual del librancero. un campamento Oh no ¿Arcanistas? Sí ¿Mazayas? No está aquí Busca algo que nos ayude a seguirle la pista Tiene la señal. Podemos usarla para buscar otro campamento. Llevará tiempo. Vale, empieza. ¿No te parece que esto está muy tranquilo? Puede que sí. ¿Pero qué coño? ¿Una emboscada? Son los escaras. ¡Malditos carroñeros! Varias señales. ¡Están por todas partes! ¿Has acabado con la radio? No, aún estoy en ello. Destruye toda colmena con la que le topes. Eso para sus refuerzos. Colmenas igual a más escaras, ¿entendido? es destruir sus colmenas. la señal de radio para descubrir la siguiente ubicación. Ya entiendo. Date prisa. Por supuesto, hay mucho en juego, ya lo sé. Más dolmenas. Ya me había dado cuenta. de escaras. ¡Rápido! Ya te has encargado de todas esas cosas horrorosas. Ahora acaba con los escaras restantes. Sé, pero no es buena señal. Vienen más escaras. Parece que están usando puertas. ¿Cómo las odio? No es justo. debería de andar lejos solo tienes que activarlo el amplificador de señal funciona estoy subiendo las escaleras espero encontrar refugio me persiguen escalas mazallas sigue sin poder oírnos tengo la ubicación Owen, oh, well, ¿me echas un cable? No está aquí. Espera. Esa es la radio que seguíamos. Los Escaras la estaban desmontando. Si la arreglamos, seguro que localizamos a Mazayas. Iniciando reparaciones. Owen, eso no tiene pinta de reparación. Tú deja, que... ¡Oh, Maldita sea. Un momento, tenemos compañía. ¿Tiene arreglo? Sí, claro que sí. Ocúpate de los escalas, buscaré la forma. Esto parece grave, muy grave. ¡La tiene el gardón! up okay.